Esto es En Serio y ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Estuvimos en el inicio de una semana maravillosa, el Caracas Startup Week. La idea es que durante una semana haya 165 actividades que ponen en común a empresas, emprendimientos sociales, muchas otras iniciativas que en Venezuela todavía dicen presente. Es Maravilloso, además que la gente, en este caso de Venezuela Competitiva, haya buscado voces diversas en el tiempo, voces que pudieran dar testimonio de qué Carrizo pasó, eh, no solo en el... En el tema político, en la línea política sino en la transversalidad que describe a las empresas y a los emprendimientos a lo largo de eso que llamamos historia reciente porque vamos a hablar de esto en serio por una razón muy importante y es que todavía siguen pasando cosas en Venezuela y además para que estos emprendimientos estas empresas, estas iniciativas funcionen hay algo muy importante, primero hay que ver qué ha pasado históricamente acá, como en otros momentos se han tomado decisiones, aunque el contexto parecía muy complicado y en segundo lugar porque se trata de individuos, de personas. Hay todavía en Venezuela 28 millones de personas o 27 millones que están acá y que su plan de vida está acá y que sigue apostando o invirtiendo o viendo a ver cómo resuelve la vida. Por eso que se junten, que entre ellas discutan es importante. Es importantísimo, además, desde la experiencia de quien ha construido empresa y quien puede evaluarla justamente en su temporalidad. Me encantó la voz de la doctora Imelda Cisnero, ex ministra, y esa mirada sobre esas décadas de los 60, los 70, los 80, y entender cómo emerge una empresarialidad con debilidades institucionales importantes. Sí, porque ¿qué pasó en esos años, esos 60, 70? Se nos dice que había una estabilidad democrática, un país que más o menos estaba apostando, creciendo, desarrollándose, pero lo que hubo en esos años fue también una política que terminó siendo muy proteccionista. Es decir, el Estado estuvo tratando de proteger una capa empresarial que se estaba gestando, pero eso se extendió tanto tiempo que terminaron siendo muy dependientes. Por eso se les critica incluso se les llamó en algún momento captadores de renta, porque incluso en los momentos en los que el país estaba viviendo una bonanza con altos precios de petróleo, con unos ingresos extraordinarios, esta capa empresarial no aprendió a ser autónoma. El propio Estado, de hecho, los protegía de las importaciones y decía, no, ya va, esto se produce acá en el país, no hace falta que traigan de otras partes y eso también los hizo medianamente débiles en la medida que no tenías que competir ni siquiera en tu propio mercado por ser rentable Llega entonces la crisis del año 1983, el viernes negro se devalúa el Bolívar, se empieza a sincerar una economía que había sido ficticia, que había estado inflada durante un buen tiempo y esos desajustes, esa ruptura en los pactos de gobernabilidad o esas, esos consensos sociales que había en Venezuela se destrozan, se como crisis grandes en 1989 con el Caracaso significa entonces que llegamos a los años 90 y fueron muy convulsos bastante. fueron unos años terriblemente complicados y complejos nuevamente en las dos variables tanto en lo político como en lo económico este asunto de la sostenibilidad del bipartidismo comienza a hacer mella y la gente comienza efectivamente a reclamar por unas políticas públicas que no complacían ni el crecimiento de la prosperidad en el país, ni el crecimiento de sus dinámicas sociales. Hubo golpes de Estado, se enjuició a un presidente de la República, vivimos en 1996 la inflación más alta que se había vivido en este país, que fue de 103% en un año. Mm. Una cosa terrible en ese momento, claro, que en estos días hemos vivido casi que 100% en 15 días. Pero en ese entonces significó una crisis imposible de atender en su momento, pero que fue manejada, y que fue manejada para a llegar a un año 98 en medio de una, vamos, una efusividad del populismo y Hugo Chávez llega al poder, y entramos entonces en la década de los 2000, una década una, una vez más totalmente una, extraña, una década súper rara porque aquella. Eh fotografía de prosperidad, de bonanza que teníamos en los 70, en los 80, esta vez es superada, bueno, por unos precios del petróleo inesperados y por la adquisición de unos créditos insólitos Obviamente apoyados en estos precios del petróleo y de repente teníamos dólares, pero por trancazos. Claro, hacia final de esa década, 2008, 2009, 2010, suben mucho los precios del petróleo. Pero es que además, en los años anteriores, además de la, de la crisis política que pudo haber con el golpe de Estado o el paro petrolero o la ingobernabilidad que hubo durante algunos años, Hugo Chávez tuvo la caja suficiente como para mantener un sistema populista, cuyo resultado es un desastre, pero que en ese momento era como una suerte de de control de precios y control sobre todo de cambio en el asunto de las divisas, se genera Cadivi, se empieza a anestesiar también a una clase comercial y empresaria que recibe dólares subsidiados. La manera en la que las empresas crecen es, es, es muy distinta a lo, a lo que entendíamos, pero en paralelo el sistema socialista avanzaba. Hubo expropiaciones de empresas grandes, expropiaciones para quebrarlas, expropiaciones para que luego no funcionaran, y eso nos lleva entonces a la década actual, la década de las grandes borracheras y las grandes caídas. El colapso el colapso, y efectivamente es manifiesto en todas las variables en las que el gobierno intervino, porque básicamente todo lo hizo mal, aquí fallaron Casi todas las políticas públicas, eh, es divertidísimo, además que siempre traten de hacer contraste de unos logros que no son tales. Que no Acabamos de verlo con la malcriadez eh, de respuesta al informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Y este gobierno de Nicolás Maduro sigue reclamando que ellos tienen importantes logros de inversión social. De haber sido inversión, eso se supone que debe haber rendido algún tipo de rédito, cosa que no es verdad. Aquí hubo muchísimo dinero que se perdió no solo por vías de la corrupción, que ha sido el, la gran vorágine que define este periodo del chavismo, sino también porque en efecto no fueron invertidos. Allí no tenía que ver con personas, no tenía que ver con comunidades, no tenía que ver con infraestructura. Esto era una cosa, bueno, de propaganda, porque efectivamente es un gobierno que se mantiene con propaganda y aquí no hay manera de hacer a uh, revisión de dónde están los progresos que se supone marcan la agenda del socialismo. Y esta década es así de loca porque es que resulta que desde el año 2014, según cifras oficiales del propio Banco Central de Venezuela, el país entró en una contracción económica. Es decir, su economía se hacía más pequeña. No crecíamos, sino que nos veníamos abajo antes de la caída de los precios del petróleo. Así es. Antes. Y eso es importante recordárselo a cualquier persona que siga siendo cómplice de la dictadura. La crisis económica empezó antes de la caída de los precios petroleros. Esa caída vino además acompañada de una fuga masiva de dinero del Estado. Básicamente se lo, ro se lo robaron, rasparon las ollas. Aprovecharon además que Hugo Chávez había fallecido, que está en un momento como de reacomodo institucional y entonces distintos factores de poder se llevaron la mayor cantidad de dinero posible en muy poco tiempo. A ver, para ponerlo en una variable que es definitiva, somos de todas las naciones involucradas en la tragedia de Odebrecht, en el caso de la somos la única a la que no le entregaron obras. O en otras naciones compró voluntades, pagó coimas, hizo trampa, pero al menos las obras de infraestructura fueron entregadas. Sí, aquí robaron en las contrataciones, en las adjudicaciones, y cuando las iban a construir, no las construyeron, además de que las, vamos, presupuestaron con sobreprecios y Gracias. demás. O sea, la fuga de dinero fue masiva absolutamente masiva. Eso nos trae entonces a una década que es altamente contradictoria para las empresas. Primero, porque se creó una nueva economía basada en depender del Estado Ajá. y ahí es donde nacen entonces boliburgueses, enchufados y otros movimientos que todavía no se termina de hacer el mapa completo. Y por el otro, quien tiene la iniciativa de crecer, de apostar, lo está haciendo casi que en contra del Estado o a pesar del Estado o de espaldas al Estado, lo que le da una fortaleza que nunca antes se había conocido, quizás en una escala pequeña, quizás como un acto de resistencia, pero estamos hablando entonces de una capa empresarial que tiene unas lógicas de inversión, de entender el país que son totalmente distintas. Estamos en el año 2019, Venezuela es el país en el mundo con la mayor caída económica en los últimos años, además de Siria en 2011 con la guerra, y sin embargo, con esa caída económica, con hiperinflación y con escasez, sigue habiendo centenares, miles de empresarios que insisten todos los días. ¿Y eso por qué? Porque dentro de las caracterizaciones, además que pedíamos, nos dieran estas voces, eh, digamos, generacionales, había algunas maravillas de aportes. El asunto de eh, emprender con propósito, no es sólo tener un objetivo para la organización sino una razón que te lleve a hacerla crecer. Eso como explicación me pareció fantástico y entender además en el liderazgo algunas características que te ayuden a cohabitar. Con otros emprendimientos a entender que ya no eres un competidor que tiene que desbancar al otro sino que puede efectivamente sumar de otras iniciativas para la propia. A eso se suma además que en la economía venezolana, aunque en términos industriales haya perdido casi todo, hay un sector económico que puede seguir creciendo, que tiene que ver con conocimiento, gestión del conocimiento, prestación de servicios. Hay montones de razones por las que la gente se queda y sigue insistiendo y sigue luchando. Y una de las, de las cosas que más nos llamaba la atención es que durante toda la semana va a haber en Caracas 165 eventos distintos, en distintas iniciativas, en sectores de la economía. Es importante entonces que les hagamos seguimiento, que veamos qué está pasando, cómo nos estamos comportando, porque así como las familias hoy se van dando las claves de dónde conseguiste tú esto, dónde se vende esto, las empresas, los emprendedores están también intercambiando claves. Oye, ¿cómo haces tú para cobrar en un país donde no hay billetes? ¿O cómo haces tú para importar cuando las reglas del juego están tan tan desastrosa, o cómo haces tú para seguir invirtiendo aunque no haya ningún tipo de institución o seguridad social. Esas son las claves importantes. El, el asunto de la esperanza, eh, no como un mensaje de, de, de buena voluntad, sino cifrado en cada una de las historias, de estas personas que están involucradas, creo que son 60 marcas iniciales las que, las que se pusieron de acuerdo para poder llevar adelante esta iniciativa amén de los patrocinantes, pero es mucho más que voluntad y mucho más que buenos mensajes. Aquí hay experiencias, experiencias que pueden ser replicadas en unas escalas, sin lugar a dudas, más pequeñas, pero son nuestras. Así que si usted está invirtiendo, está inventando, también cuente su historia. Nosotros somos unos apasionados de los cuentos, de los relatos de la gente. Aprenda a contar su historia porque es una manera también de demostrar a los demás cómo se hace. Y hay otro componente, los errores, las fallas, los fracasos son altamente valiosos. En un momento en el que cualquier error cuesta mucho, en un momento en el que si alguien pues falla puede costarle muchos puestos de trabajo o puede poner en riesgo su seguridad vulnera a su familia, aprender de otros nos reduce ese riesgo. Entonces, los errores tienen ya también un valor importante para esta economía. ¿Hay esperanza entonces para Venezuela? Seguro, aquí hay un gentío apostándole a esta historia incluso en las condiciones más adversas que ha conocido este país y lo hace con convicción, lo hace con propósito ¿Conoces a alguien interesado en la historia reciente de Venezuela? Pues hay que buscar muchos más datos El resumen que hicimos en aquello fue bastante breve, bastante en serio Lo que queremos es que sigamos explorando Cuáles son las claves de nuestro pasado Que nos permiten dar respuesta a lo que estamos haciendo hoy Y sobre todo, que entre todos soñemos ¿Cuál es el futuro conjunto? ¿Cuál es el horizonte hacia el que estamos caminando? Así es Tratar de darle sentido a esa historia y de la mano, además, del emprendimiento, de la empresarialidad y de la gente, finalmente, que es la que construye esta historia. Esto ha sido En Serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. ¿Te interesa nuestro emprendimiento? Fácil. Patreon.com slash Naki Luis Carlos. Te sumas ahí y puedes adquirir muchísimo más contenidos y además acompañarnos en esta aventura de producirlos más.